Ya estamos grabando. Vale. Ya lo pasé. Sí, quiero cigarros, que me voy a ahora el ya. Ah, sí, hace calor. Ya hace un día espectacular. y que darle a, a ese marrón, a ese naranja. Qué de naranja, Qué de naranja, te ¡Gilipollas! Estamos grabando ya ¿Sí? y tenemos ya a, uno, a, a, que tenemos a 12 conectados. ¿Habéis hecho, algún, ¿habéis hecho algún, algún curso de esto no? 12 conectados y nos están mandando corazones. No, pero no se oye, no se oye, no se oye, no se no oído, en coche, Está enchufado. En el... Se escucha, se escucha. Eh, dice, eh, dice que sale manzana. Déjate, déjate. Ya no le he hecho. Le íbamos a higos, fíjate tú. Le íbamos a higos Sabía yo, No me quería meter las manzanas. Hemos estado a punto. Lo siento, la próxima vez la Eva que eche manzanas. Dice Dani que se escucha. Hola, hola Dani, buena, ¿eh? Probando, probando. que se Probando, probando, vamos... ¿Qué No, no. Eh, eh, esta, esta mujer y va a traer manzanas? No, ya llevo de ella, al... la llevo, llevo paseando después... Ah, me acuerdo que ya tuvo... Así iba a decirte... La manzana, ¿la ¿De manzanas? ¿De manzanas? La... Manzanas, ¿sabes? Viene, a ver si le No, le mete caña ahora con el hielo. O estaba vaya nube que tiene para Vaya nube. El primero, vaso. un vaso. un por... vaso. se escucha, se escucha. a ver con ¿Qué ha pasado? No, a pedirle permiso. ¿verdad? ¿A pedirle permiso? Porque ah. no, no. se puede importar. No, pero tiene que venir los munici. Para no ir a movernos. Ay, qué corazoncita. ¿Qué ha pasado más caras que saco perra? Sí, sí señor. Sí, Me muerdo la lengua. ¿Qué <risa> sí, a ver si tropieza Buenas noches, vecino Bueno ¿A qué hora nos queremos? ¿A qué queremos? A la hora que digamos No sería sé? si somos los que somos, ¿eh? ¿Cómo que no? Nos vamos a poner Nos vamos a poner Toma el tomazo de cabeza. Bueno, ya no, ves. No, Aquí el fin te va a soportar. No no. no, no. Yo aconsejaba para que no tuvieras estómago lleno. Vaya, ¿Te has comido vaya. todo lleno? ¡Es comido, es comido! ¡Es comido, hostia. comido! ¿No lo ¿No es no pasa nada! He comido, mira la voz! ¡Exactamente! Mira la boca. He tomado bocadillo para eso, para llenar. Ah, que tú te has tomado el bocadillo para llenar, vale. Dice Cecilio que son 337 días, 337, días trin... 337 días de protesta. 337 días de protesta. 337 días de protesta. ¿Cuántos? 337 días. <tos> no me tiene un bolígrafo? Per... Per... ¡Muerto! El coche lleva. <risa> no nos van a pillar con que falta en que No, no. no, no, que no aquí la puertas de un día otro día otro día exacto sí la fuerza vecinal ya cerrado sí, no se puede la pasea pero cerrado cerrado que estaría ponle la espalda a juan y ponle 337 ahora ahora la camiseta y entonces lo ponemos 337 días Llevamos ya aquí con esta Hoy lo que he leído No me ha gustado Lo de la pasarela ¿Qué has la leído? Adil, no, pero era una noticia anterior, dice. 8 meses ¿No? Y mientras utilizarán la pasarela No me ha gustado un pelo ¿Sabes? Eso eran las previsiones que había de las obras y tal. Y es que cuando buscas en Internet hay noticias anteriores, ¿no? La actual, la actual es cuesta buscarla, ¿verdad? Entonces, es ¿verdad? Es verdad. La, la mayoría son noticias que vienen de atrás Y, bueno, y son, a, a lo mejor unas son de julio, otras son de junio Y como va variando Está obsoleto no. no sé, o sea que Internet me está dejando un poco ahí el Google este al cachofa, cachofa Juan, coge la cachofa. <risa> ¿Eh? ¿Qué dice? ¿Has traído el, el medidor de Entonces parece que no de Loma? Sí, sí, tiempo sí it okay. Sí, me ha tocado, de cámara ah, más bien. ¿Qué ha pasado? Pues ¿qué que La baña. La bueno, Teléfono. Uh, pues, ah, pues, bueno, si dile, y en medio. y vete para Ah, ¿no? ¡Ah, vale, vale Vale, vale, vale ¡Ah, Dani! ¡Ah, Dani! Voy a hacerlo, venga, que es la primera vez. Me voy a hacer más. Hasta <risas> hasta mucho, a ya. Juan, que me dice que te entreviste. Que no? dice, dice que te <risa> <risa> ahora, vale, vale, vale. ¿Qué, qué Dice Cecilio que hable. Hay gente conectada nueva y que hable. <tose> está aquí micro. Este en la tarde. esta tarde. De noche tampoco. ¿Qué? ¿Habéis dejado ya con la tela? Sí. Hemos sí, dado así... las ratas con los... <ríe> <tose> A mí me da a 14 personas conectadas hoy, 337 días aquí en, la, en las vías, todos los días. Y hoy es un día grande porque tenemos sangría. O sea, que no todo es todo irse a la playa. Aquí en las vías se siguen las reivindicaciones, se siguen las protestas, pero siempre con sentido del humor. Me dicen que, que entrevista a la gente. Aquí tengo a, a Maricarmen al lado mío pero que somos muy malas, somos muy malas, no sabemos hablar. Así que nos vamos a dar una vueltecita, venga, para ir Vamos aquí a enseñar a la gente, mientras que trae la sangría, que se ha ido Antonio ahí. a ah, por la sangría. Que no, que no, que no, que no, que yo no quiero salir. Ah, que tú no quieres salir. Yo entrevisto, yo entrevisto. Ah. Aquí tenemos ahí a nuestro avisador oficial de que, que la gente empiece a salir de las casas y que empiece a, a venirse para acá, para las vías. Aquí ya tenemos la mesa puesta, las empanadillas que ha traído Isa. <ríe> Antonia que nos saluda. Aquí tenemos las reporteras. Las reporteras de que nos estrenamos aquí en estos lares. Muy buena reportera, me pone aquí inmunización. No te conozco, pero... Pero será cuestión de que te anime y que te pases por aquí por las vías. Vamos, vamos a entrar está Paco, que llevaba tiempo que no venía. A ver, Paco, ¿dónde has pasado este verano? ¿Cómo te pasó el verano? llevo eh, mucho tiempo sin verte, ¿eh? Espera, nuestra reportera. Eh, re... Vaya por, por Dios, que nos está etiquetando aquí, esto no puede ser. Sí, estoy... Bendito ah. no animando. El, el verano lo estoy pasando en las vías. Estoy pasándolo, yo sigo trabajando, no cojo vacaciones nunca, mis vacaciones es cuando termino el trabajo a las 3 o a las 4 de la tarde irme para la playa, mi mujer si sí está en la playa, estamos en el Carmolí, un sitio paradisiaco, mar menor. Y... ¿Y cómo está el agua? El agua pues me yo me no... El otro día el vídeo que, que hiciste se hizo un poquitico viral. El agua está mejor la que yo no me baño en el mar menor. Ni en el mar menor, ni en la, ni en la piscina, ni nada, Yo soy de ducha. Eh, mi mujer hace dos años no se bañaba porque decía que había medusas y estaba el agua mal y muy sucia y muy negra. Este año se ha bañado ya. Entonces lo está pasando bien porque ella se, se baña, el, el agua la ve bien y. A ver, aquí tenemos aquí un coche que... Déjalo que es vecino, es vecino, es vecino, es vale. vecino. Entonces ahora mismo está ya contenta en el sentido, ¿por qué? Porque nosotros estamos en el Camolí que es un monte arriba, y no tiene el mar, el, el Punta Brava, pero sí le gusta el agua de sal y, y está muy contenta, aunque este un poco turbia, pero más o menos es una está, está colmatándose por los residuos por minerales, cada vez menos agua... ¿Eh? Los nitritos y los nitratos. ¿no? Los nitritos y los nitratos, no, nitrito y nitratos es el agua es la contaminación del agua, eso es el agua, pero es la rambla del Beal, la rambla del Beal, ahí hay tres ramblas que grandes, que es la de Miranda, la, la del Beal y la del Albujón. El Albujón hasta marzo más o menos estaba echando las aguas residuales de pues, cerca de, de la edad de los alcáceres, ya ha dejado de echar uh -huh. agua. Agua residual que tenía los nitritos, los nitratos que serían lo bien de, del campo, lo que sea. Ya quitaron la, las almuroconductos, lo han quitado todo. Si no lo han quitado, siempre habrá algo y se filtra. Pero también lo que tenemos es, a través de la rambla de, del Veal... que han ido acumulándose minerales y entonces se está colmatándose el mar menor. Todo eso, los nitritos y todo el formato, lo ha destruido. La, se ve que le quita oxígeno y la sal y todo se. Se crea cieno, en, en los rutias hay cieno, entonces tienes que buscarte las mañas para, para bañarte. Entonces tú eh, no te pones ningún indicador que hay cieno, quiere decirse que tú, un crío pequeño, si no lo dominas, pues te mete el agua y se puede clavar hasta la rodilla muy fácilmente de cieno, y cieno que es metano. O sea, tú lo levantas de cieno, que es negro, incluso tiene algunos gusanos, y huele a, a metano. Pues entonces, pero una vez dicho eso, pues la gente que va a hacer si no dispone o lo que está es, se acomoda. Comentaría y comentaría Pablo Casado que se bañara en el Mar Menor, que decía que se iba a bañar? No, si está invitado, lo que pasa es que el mar pasado ¿no? se, se busca el sitio <risa> adecuado y, y te pone una puesta de sol en vez de, de veramente transmitir la realidad. Entonces la realidad es que el Mar Menor se está muriendo. Se está muriendo poco a poco y hay que evitarlo. O sea, si ya no se arroja aguas residuales, ...y a ver si se coge manualmente... Todos estos, todos estos cienos... ...a ver si con el tiempo... ...pues soluciona... ...pero más menor también hay que... ...quitar los barcos a motor... ...y dejar la mente solo de vela... Y, ...y no construir más... ...o sea, lo que hay que reconstruir lo que hay... ...y no hacer levantar más hoteles... ...ni más nada... ...hay que reconstruir... ...todo lo que tenemos y... y moderarlo... ...si no, nos queda poco más menor... ...nos quedará una... ...una... ...una balsica... ...porque también lo que dicen... ...que van a poner para contar para para los caballitos de mar que van a hacer ¿Un, un, un cuadro al final que van a hacer una, un, como si fuera una película o nada más una, un, una páramo una pequeñita del mar menor el mar menor está jodido entonces hay que ayudarle y no hay que construir más hay que hacer depuradoras del ayuntamiento y sacar la tierra como en por más y trasladarla a otro sitio manualmente y no le haga daño hay que contar con los, los, los científicos los biólogos los, los ecologistas y que entre todos que son los que saben del tema pueblo escuche, pero López Mira lo que está haciendo es más que ser la foto y para hacerse la foto y ser la imprensa tiene que pagar y para pagar, paga con nuestras perras, porque con nuestras perras López Mira, vete de aquí y déjanos tranquilos, no queremos, te ponen a otro porque no puede ser que con nuestras perras que no, tú hagas pues propaganda, no No, que no, que elegirlo ¿Cómo? No. ...habrá que elegirlo, o sea, López Mira fue puesto a dedo... ...bueno, no, a dedo, claro. no pues, al fin y al cabo ese es el sistema... ...que tendría el Partido Popular, allá ellos que es lo que eligen... ...entonces yo no, eh, si supiera cómo es... Funcionamiento de su democracia, pues no lo sé... Eh, la han elegido, bien elegido, está por el Partido Popular... ...lo que yo hay que echarlo, es, es que echarlo a la oposición... ...que para eso hemos, democráticamente... ...se ha votado y hemos ganado las elecciones... ...el pueblo que, que no quería al Partido Popular... ...esa dictadura, entre comillas, que ha estado gobernando... ...o gobierna durante 30 años, 40 años... ...nos quitamos a Franco y nos hemos puesto al Partido Popular sin con totalmente diferencia porque Franca es una dictadura y esto en es, una democracia. Esa democracia hemos ganado, pero tiene que la oposición, ciudadanos, en este caso sí, ciudadanos, Podemos y el PSOE tiene que juntar y echarlo, echar a López Mira ¿Y, ¿Y si y, no pues, lo echaremos y... nosotros en 2019? ¿Qué? En el 2019 lo echaremos nosotros. Nada, por supuesto, que pero si es que en no, el es que lo vamos a echar. Es que después que, lo vote, y que es, es, al final elijan. Sí, sí, es correcto, si en el 2019 es. lo vamos a echar. Pero es que ya lo hemos echado. Si es que lo hemos echado ya, Ciudadanos, Podemos y PSOE son más que el Partido Popular. Lo puede echar mañana mismo, como se ha hecho con Rajoy. A Rajoy sí. la ha he ya. Que va a venir elecciones, estar Pues la calle es la que tiene que decir... Pues esperemos que lo, los medios que hay no sean lo suficientemente un nazismo fuerte en el que la gente no se dé cuenta de la realidad y vuelvan a votarlo. Y eso es la democracia, si no sabemos transmitir las cosas, uh -huh. si nosotros que estamos en la calle no sabemos sumar... ...pues tendremos que Pero aguantarlo... Yo creo que queda que bastante evidente... ...lo que ha sido la gran mentira... ...que nos han vendido aquí del AVE... ...pues claro, esta es esta claramente... que claramente... ...realmente todo era una mentira... ...todo era una cortina de humo... ...los matados, el pueblo, los ciudadanos... ...Murcia está muy contenta de, del gobierno... ...que hay nuevamente, del PSOE... ...en este momento gobierno el PSOE... ...y se lo agradecemos directamente a Diego Gonesa... ...que lo está más cercano... ...por supuesto a la oposición... Incluso ciudadanos, por supuesto, ahora cambiemos, podemos, porque con ellos esto ha cambiado un 360 a la vuelta a la tortilla totalmente. Aquí nos traía el Partido Popular, nos traía el AVE en superficie, sí o sí. Lo cierto es que en septiembre la Virgen de la Fuensanta no pasaba por aquí, se iba a Mar, iba por Ronda Sur. Entonces, este cambio de gobierno, nosotros, pueblo, ha dicho ha, y ha gritado y lo han cambiado. Estamos muy contentos de que el ave vendrá soterrado y, y la Virgen, virgen pasará, y la virgen y la pasará, pasará por aquí. Y la Virgen cuando pase por aquí nos lo agradecerá. Nos dará sí. la Virgen de la Fonsanta nos dará una sonrisa, estará muy contenta de que gracias a los matados, a todos nosotros, pueda volver a pasar por aquí. Y eso es lo que tenemos ahora mismo, y de debo estar muy satisfecho de este nuevo Gobierno y el Partido Popular que vaya a la oposición que bastante tiempo ha estado jodiéndonos. <risa> Entonces pues va muy bien. Hoy le preguntaba a una vecina que cómo iba la Vivalva, la Vivalva que está por ahí enfrente, hay una calle a la derecha, que está parada desde jueves, pero dice ella, la, la vecina, en concreto, además está comentando que está muy contenta porque no está trabajando la Vivalva, pero que le habían dicho los trabajadores que sea unos días de vacaciones que sí están quitando todo el balastro por la noche y que va muy avanzado. Para ella está muy contenta porque antiguo, eh, los trabajos anteriores para ella eran muy lentos. Y le, me lo ha he dicho con una sonrisa, y si es la cercana, es la que es más doliente porque está más cerca, me lo dice, podemos comunicar de que los trabajos que están haciendo ahora mismo sobre soterramiento van muy adelantados. Queremos más, lo vamos a fiscalizar, queremos más bivalvas, queremos más vientos, sí, pero estamos muy contentos. Los matados estamos muy contentos. Al final ahí dicen que la presión popular, decía que los movimientos vecinales no servían para nada. Sí, decía que la letra de las mariposas... Efectivamente. Que no sabía está para nada. claro, así además... Si hay gente conectada, ¿qué dirías tú a los demás movimientos vecinales que a lo mejor hay en otras provincias, en otros pueblos, o las mismas que tenemos aquí en la región de Murcia, por ejemplo, la autovía del Bancal, los compañeros que también reclaman lo que es el, el proyecto inicial que hay en Totana y que ayer mandaron fotos de que este, se encerraron en el ayuntamiento? ¿Qué le dirías? ¿Qué les transmitirías? Pues nada, que, lo que están. Constancia y coherencia, que sean en la calle y a uno le dé vergüenza de hablar con los vecinos de. ...que se van, se van cerrando porque la gente va, va abandonando... Y, ...y hay que estar aquí y que, que, que aunque nos cueste... ...hay que estar un ratico en las vías... ...y a la vez pues ayudar a otros compañeros... ...que están más, más solitos pero mira, los de Totán ahora mismo... ...un encanto de, de que han decidido... ...se han empoderado, se han, se han empoderado. empoderado... ...se han empoderado el ayuntamiento, se han empoderado... ...en el sentido de que han dicho que la casa consistorial es suya... ...y ahí está que realmente la casa consistorial es la casa de todos los vecinos. Lo que pasa es que aquí nos ponían trabas ahí, ¿te acuerdas cuando entrábamos ahí en el gallinero que nos decían, no, vosotros sí, vosotros no, eh, no, hay sitios reservados. Bueno, Ahora resulta que la pues casa ese... es, realmente es de los vecinos. No, pero ten en cuenta de que eso es cierto, pero si vamos cuatro nada más, por la policía local que estaba en la puerta, pues decía que no, pero cuando estuvimos una de las ocasiones allí, que casi llenamos la pajarera una y estábamos en la calle. Y decíamos, le decíamos a la policía local que era una vergüenza que en el sueldo no iba su sueldo, le decíamos formado, acachábamos la cabeza, nos decían que no, pero estaban con nosotros. Hubiera necesitado más presión todavía, seguro que hubiera habilitado la otra, la, la otra parte, pero por pues, al final se necesita pues, más gente todavía para hallarlo. Pero estuvimos a punto de, de conseguirlo, porque la UCAN, cuando fue la UCAN una moción de Sergio Ramos en la que decía de que le, políticamente Murcia es, es civil, pues no tiene que ser pues le echaron para atrás y no era necesario porque pues no iban a votarla a favor, pero o el Cámara, digo el Cámara ...el Ballesta o el que correspondía del Partido Popular con la UGA con Mendoza, pues hicieron allí un par de pies de aquí está la iglesia y era aquello una locura, una poca vergüenza, pero tranquilos... vecinos, eh, los medios somos nosotros, ...estamos en una democracia y ganamos seguro, estamos ganando. Además yo pienso también que, y ya refiriéndome a la gente que se está conectando dentro del Perisco, las noticias las hemos generado nosotros. Nosotros hemos hecho que las noticias que nos salían, que no nos daban cobertura, hemos hecho que la verdad, por ejemplo, cuando nos boicoteó en el, la San Silvestre. ...fuimos noticia pero porque nosotros logramos imponernos... ...subirnos al podium, corrimos más de, de 100 personas... ...y logramos que lo que siempre nos silenciaban... ...al final la gente se abastecía de la gente que está viendo el periscope, ...la gente que está viendo el Twitter... ...y los matados al final han sido una institución, o sea que... ...¿qué eh, sí. sí. decir sobre los matados? Los matados me encantan, es decir, que es el pueblo que está en la calle... Eh, en este caso, podemos decir matados, como cualquier otro nombre o adjetivo que le podemos llamar, pero nosotros nos acercamos, yo me acerco, otros se acercan y a lo mejor no tienen los medios para transmitir, pero dentro de los matados, dentro de este, de este grupo, de este colectivo, los que no saben transmitir, pero sí tienen... El apoya y ya hay otros pues como son los matados que dominan los Twitter eh, como está el, el Antonio los soterrabías que nuevamente se han creado buena. el yendo a, la, a las carreras los viaquingos los, via los, via via via los, viajero, los, los viajeros los que van por el mundo con el no al muro no, además que el otro día fue curioso eh, ha llegado hasta la India sí, sí, la, la tenemos eh. hasta la India bueno, la luna sí la luna sí por eso pedimos la luna porque si ha llegado la bandera de no al muro no. pedimos la luna y pedimos que la pasarela la quite Nada, pues si la pasarela la quitarán Porque tienen la quitar, pero vamos a esperarnos A que lleguen aquí El soterramiento, esos mil y pico metros Que tenemos desde Garoliva Hasta Santiago del Mayor Y cuando veamos el soterramiento Los dos, los dos muros Y tabicao, Que llegue hasta aquí, hablaremos del otro Ahora estamos hablando, estamos muy contentos De que eso está funcionando, va avanzando Y la pasarela, para luego Ahora vamos, nos toca esto y animar a la y luego por la pasarela pues hablaremos nuevamente con ingenieros, con los que correspondan, que nos ilustren, para poder transmitir las cosas como corresponda. Sí, sí, sí. Pero ahora mismo, pues no nos pues vamos locos, vamos pasivo a pasivo, como oh, dice... Yo que soy de la... A mí la pasarela me raya. No, pues a mí la... la... La pusieron ahí muy a traición, la, la, la, la, la, la, la pusieron me... ahí para, para, para minarnos la moral. <risa> Eso, que levantar la mirada la, y verla Uf, no es un monumento que a no, mí no me da ahora mismo no me da no me preocupa a mí me preocupaba cuando estaban los 100 policías nacionales ahí... Bueno, bueno, eso era cuando el partido popular decía de que nos colocaban en el muro sí o sí y yo no me lo veía lo falo, no cómo iba a ser yo capaz de un animal de estos no eh, no, Paco, tú vamos a ver, ¿qué más. Porque tú con las pipas ahí, con terroristas de la, de la... ahí, explosivos y ni... tirando en la desafiante. No, no, nuevamente, mucha pupa, ¿eh? lo de las pipas lanzado desafiantemente nuevamente es, es la presión de todos. Las pipas estaba uno ahí con la cabeza alta, como estamos todos, todos con la cabeza alta, un formato, u otro. Y el policía estaba, estaba quemado. Quemado y luego a la hora de escribir, recibió la presión de otro, otro compañero que le apretó por otro sitio. Y entonces toda esa presión lanzó el escrito, que, que, que era un absurdo totalmente, no sé, lo, lo hemos aprovechado, nos ha dado, como todo, los otros vías los vikingos, todo se utiliza, las canciones se utilizan en lo mismo. Entonces, todo se suma. Y entonces, si yo no sé aprovechar el medio, pues está eh, los tweets con el Antonio, o está Chacón con el Facebook, o otros compañeros, otro formato que tienen la libertad suficiente, se equivoque, no se equivoque para lanzar cosas para adelante y, y hacer ruido, hacer ruido, pero siempre a ruido de, de construir. Y estamos construyendo y estamos creando la Murcia del mañana desde la periferia. Porque la periferia es lo que es realmente la, la, cultura, la cultura, la identidad y la convivencia de cualquier ciudad esto es la, la 20, que es la es una, una maravilla y nuevamente un día más aquí vea que nuestra compañera lleva, a, apoyado busca, Vamos, buscando buscando mano, novio mira mira buscando novio que le da mano, vergüenza inaudito inaudito ya, inaudito, ya, ya se hacen ya pareja ahí el amor en la vía prospera <risa> <risa> para que veas que esto es un encanto esto es un encanto. ya estamos en martes, es, es muy bonito de agosto. Un puente que tenemos maravilloso. Es verdaderamente el día más fuerte, se puede decir, del verano. La verdad, y, la y estamos en las vías. Esto es para contarlo. Porque cuando no estoy hay aquí. Que contarlo, pero también hay que vivir. No, no, vivirlo, hay que contarlo, vivirlo porque es que desde lo vives con, lo, con el sentimiento yo creo sí, que sí, la sí. Gente a través del Perisco... yo creo que, que lo está viviendo porque sí, él lo está demostrando sí. y, lo está y, que quiere, para todos. y que quiere estar aquí y, y está en otro sitio y realmente tiene el sentimiento de, de, de, de esa noticia de ese espacio de, de estar y de, de acompañar o, o estar lo más cercano posible o saber ellos que están contigo de una forma entonces a través de, de Perisco... pues transmitir a través de cosas darle al corazones eh, decir palabras, de exhortarse, que la primera, primera será un corazón, luego dirá un hola, después una gracia, guapo bonito, y mañana colocaréis poesía, frases de esas que son de locura, frases de instante, pero animarse y los medios somos nosotros y escribir, escribir, escribir, escribir. escribir. Muchos corazones. Gracias, Paco. Venga. No guarda un rato y descansa. Ya yo Humanizaciones, yo debo conocer, eh. A ver cuánto te pasas por aquí y preguntas por Alicia, eh. de vacaciones Me voy Por tener la de <tose> la Ya no puede. ¿Por qué no no me hagas la bolita, pero no va a ser el a la nariz. Me Para que no nos acostara, vaya. porque ha visto ahí que hay que ir ha salido a la vista de allá, y se se va a ha visto ya no, no no no La lengua, que me muerdo la lengua. Sí, pues, yo, tenía, yo no tenía ni pago. La pequeña de lo voy a La a con el calentador que tiene en el pasillo, que no, que, que no me ha nada a bajar, porque si hubiera bajado y hubiera desaparecido de ya hace tiempo, pues este hombre, es como es tan jodido, que no lo baja, que no lo baja, y se que ella también ha a y <mér> <amen> <tido> no de Gran a tirar ni siquiera de cosas? a ver. A a Se habla el Ministerio de Interior y ¿Qué pone la ley? No la he hecho. La ley no la he hecho. No se No lo que no se puede hacer es que el juez quiera que haga lo que hacer una No qué que hacer. No está diciendo que puede hacer lo que no puede hacer? puede ¿Lo puede hacer? ¿Lo puede hacer? ¿Lo puede hacer? que ser amigo puede si no eres hacer? ¿Lo puede ¿Lo pero para para hacer?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 esto, pues, que es 14 de mañana y mañana la y la la cumbre, la en la fiesta de <tose> No se movió. No el vamos a la vamos a vamos a ver, mirad, eh, el otro noche un grupo dijo de hacer de Santilla, no yo, eh. me yo, pasa que me convencieron rápidamente, eso sí, y bueno, hecho que está ahí, eh, la gente que estábamos por, por, por, por Ya reunieron dinero para hacer sangría eso es lo que ah. se puede re... ahí va antes enterrar. ayer Nada, dijeron yo, pues, cogemos no digo, pasamos el platillo y hacemos una sangría ah. y así se hizo ya ya ya no es que yo me creía que había algo que, que celebrar no todavía no han soterrado ¿Eh? Todavía no es otro que, que se ponga mala. Se está comiendo lo que no está escrito. Hola, Ay, porque no es, Si es que en cuanto me descuido una chispa y mira que estoy... ¿Qué? ¿Te ha tocado cámara? Sí. ¿Of. Hoy no esto me hablamos no para, poco con lo que esto, veo. Esto no para. Se pega cada leche, va corriendo. Se pega leche con las paredes. Está loca de Ahora es cuando se sosiega. Muchas veces digo, le voy a hacer una tila y se la voy a dar. Se la viva. ¿Otra vez había hecho sangría? Sí. <risa> Creo que así sido ser. A ver, no pico eh, A ver, no pica. Creo bueno, que es no más caliente que... Claro, que un vasito. Yo no Pero... sé acostumbrar. Si yo con media cerveza ya te chupado. Ah, no ya ve no. a mi amiga. Quieres, no? sí. ¿Sí? ¿Quieres decirlo a la cámara? Sí. Micrófono? La o ¿Su micrófono? Venga, pues ponte delante dila. Yo no quiero un muro. Preséntate. Ah, me llamo Nazar. Eh, y yo vivo en Murcia y yo no quiero un muro. Muy bien, chaval. Eh. Adiós. ¿Y ¿La pasarela? ¿La quieres la pasarela? ¿Cómo? La pasarela la quieres. No. ¿La pasarela, las escaleras. Tampoco? Sí. ¿Sí o no? Sí. No quiero. Tampoco no. las quieres. Sí. Guapo, ¿eh? sí. sí, gracias. Vives aquí en Santiago el Mayor. Sí. Hoy ¿Sí? pues ya no veremos por aquí. ¿Qué? Seguro, seguro, que no veremos por aquí. Sí. Si quieres decir algo más, puedes. Pues no tengo, ¿Sí? no tengo las palabras algo. vuestra si apetencia? Pues, pedir. pues me voy al otra al otro sitio. Okay. Vale, ya. Adiós, adiós. Adiós. Sí que es bonito, eh. Sí que es bonito. Ya saludé a mi amigo. que queda con ella. Me la quedo. Porque no tiene gasto. Pues, diciéndole que no, y andándole cada día más. Eso sí, es verdad. Que tira la cocina ya ah, ah. Yo quiero una. Coge uh, las la la que quieras. Gracias. Ay, no. Pero Como si dinero, ha cortado que lo de ahora ahora tiene la culpa y la también ah que la la la la no, pero... Sí. ¿Se puede hablar? Sí. Empanadillas de morcilla murciana típica. Eh. Puedes comer también, ¿eh? Ah, bueno. Ya, pero alguien tiene que quedarse, porque te vuelca? <risa> no, es que se, se, se vuelca. Aquí está. No, pero no porque la <risa> gente va a ir a la sino porque ya le habían la Esto es un viene Aquí en la vía. De hay una bolsa por ahí de basura. Quien no, claro. quiere ¿Eh? hacer esas tengo ahí abajo. Maricarme, ¿quiere una? No, me lo voy. Gracias. guapa. Ya, la que quita. Quita. ¿Eh? Yo la he sacado, ¿Eh? la me he dado ¿Eh? congelada De billetas que quieran De billetas tengo para ahí abajo también, también. Allí en una esquina ahí Mira la sí, que ahí hay una bolsa ¿tiene una bolsa grande, ¿no? Para la basura. Sí. Voy, a, voy a, poner una bolsa más grande. tal? qué? Preguntarle a, al maestro cómo ha hecho los tires y cómo lo ha hecho. ¿Qué está, eh, está en la silla. Está pues es buenísimo. ¿Es que... su marido? Eh, yo, mi, madre, mi marido. y eh, es marido su su marido. marido su marido <ríe> <ríe> Espera, eh, sí, ve sí. Explícalo cómo lo está haciendo porque yo le he dicho, le pide un beso en no el morro. Mira. Mira, mira que están buenísimos. Hasta ahí no llega. Espera, espera, espera otra vez. Que no. Mira <risa> que están buenísimos. Diga que le explique cómo lo ha hecho porque oh, que vamos. No. Vamos a lo cómo ha hecho los tigres. ¿Qué lleva? Mira, ¿qué lleva... La molla del mejillón. La molla del mejillón. Bien. Eh, qué bueno. pero, a, qué compren, bueno. a comprar mejillones las habrás cocido. O los mejillones de la molla. los ¿Mejillones? Sí. Después les ha colgazo. Sí. Y las cáscaras Sí, sí. sí. sí, sí. Uh -huh. Una a una. Ahí uh bien. -huh. Eh. Uh -huh. que la piel, la dureza y los machos. Qué bueno. Lo desinfecto bien. ¡Ole ahí! Y después a mi conciencia. Como si lo yo. Mira que yo te he regalado para comer. Pica, sí, sí. pica, ¿eh? Pica. A ver, lo hago porque... Ah, ah. Para que repitáis. No, repete. Para repitáis el vino. Una me dijo que si yo había hecho mala leche. No, no. Dile, leche no lleva ninguna. No. Lleva no. picante. Sí, sí, lleva leche. Sí, ah, sí lleva la leche a mes. Sí, para la leche a ¿no? La a mes. Lleva la molla. Después, a ver, si te también de hueso y ah pifo, hostia oh le hay melusa eh, que coste aquí tenemos a Paco que lo está explicando con merluza y me no equivocáis ah. con cebolla ah. Ah, me lo gusta. Tomate, pues no han salido de bueno, exagera Que yo voy a ver si me han dejado otro. Uh -huh. Pues okay. bueno, nada, escucha. Que después hago una vez ya me, después el rayado y después el mejor día. sepas, Paco, que es un éxito total. Bueno, pues más todavía, porque ahora somos. Estas son las vías, esto no es cualquier no, cosa del no, no, no, grupo.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 yo, yo, veces, yo eh, sí. de verdad yo le hago no es el primero que le hago un mejillón para con mis amistades yo hago un mejillón te tomo la palabra porque a mi mujer le gustan mucho los mejillones Paco y te tomo la palabra pues si algún día necesito que me haga una docenica te lo diré con el tiempo ¿cuál es? pero no para sí sí sí claro que sí ¿no? No, <risa> ¿Qué tal? ¿Qué pues nada. ¿Estás descuidado? Que te has dejado ya. Que ¿Te, te has quedado de niñera. Sí. Pues, pues, muchísimas gracias. Nada. Muy bien. Preciosas versiones. Sí. ¿Alguien me tiene la cámara que pille algo de comer? Yo. Pero... ¿Tú sabes? ¿Aquí, por ejemplo? Aquí la tienes, por ejemplo. Pero corre. ¿Qué? Corre, corre. Tengo que correr. Tengo que correr, no voy. Tira. ¿Has de la sangría? ¿O corre. ¿Qué? Bueno, forma la sangría. ¿Tira, corre. Cuidado. ¿Cómo se llama de la sangría? ¿Cómo se llama la reportera? Irene. ¿Irene? Irene. Paco ha criticado la sangría y la próxima la va a tener. él. a ver, Irene. ¿Cómo se llama el maestro de la sangría? Antonio. Antonio, Antonio. Paco. para acá, Antonio, no te dé miedo. No, no, no, no. Antonio Paco, Antonio Paco, bueno, aquí como veis a Paco, que el que está, no, no le da basto a, a la sangría, está buenísimo. No, me falta gente para sangría, me aquí un es poquito más es de carrito, a ver que sale vuelta que tenga más azúcar. Pues nada, aquí es la sangría de Paco Con Antonio Sánchez, que está por ahí escondido Que y el es y el maestro y el Anceli, Pepi. Ángel, Pepi ¿Quién más, Antonio? Han colaborado varios, Ángel, Pepi Paco, Antonio lo todos, lo todo, lo Bueno, lo vale. Lo bueno, lo vale Pues lo todos, lo todos unos matados Unos matados A ver, me faltan clientes Me faltan clientes aquí Habéis tirado la cerveza y le miedo a la sangría que la bebida de la villa es la sangría, hombre. La boya, la boya. Hoy no es el día de la cerveza. O sea, yo voy a noche la tiramos. A ver que, que esta noche va a pasar al suelo. Va a soportar el terremoto y no va a soportar nuestra ya. Está muy bueno. Esas patatas son las muy buenas. Ya, ya, ya. ya. Pues es que eso es lo normal. Sí, no. que no. Voy a Val Cáceres a comprar ah, el periodo que voy, pues donde lo dejo me gusta, o sea que me caí me el pelé con, con uno, porque pues, dije no le gusta aquí, se está ahí, me eh, enremití, ¿sí? tiene razón, pues sí. Muy bien. Muy bien. Ahí hay viendo la comida. Irene. ¿Era Irene? Me costará trabajo aprenderla. Así aprendiendo, repitiendo los nombres, me acuerdo de todo Mañana sí, andamos eh. sí. sí. ¿Sí? sí. sí. Ahí está. Ah. Sí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 la vuelta a la vuelta de la tierra, va viciar, se va dejando más de, de, de, ¿es este. Sí. Right, eh? sí, ya, a ver, tienen que estudiar lo que no estamos tomando vivo. a estudiar? estudiando lo facilitas, cuando a planeta estamos ya Lo lleva en la sangre, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué Escucha la muchacha, a mí los cariño. Mira, ahí, el No te veo nada, no Ahí la muchacha. Ahí la ¿Tú qué estás en estás piso? ¿Tú estás en ¿Tú estás en ¿Tú que ¿Tú estás ¿Tú la, la, Además, vale, la sonrilla la que La no la de la no que probarla, la del Antonio Cuidado que ¡Qué buena! la gente te La ¿También ¿También la ¿Eh? Dentro de un cuarto de la tira. Estamos todos tirando No, yo creo que no, ah, está suave, ¿Mm? que me quita mucho. Eh. Yo pero... Sí, no, está no, No, no. No, no Ahí Mira, ahí está, allí, allí, ahí. Es normal. ¿Está después. A ver, después dice No sé yo. Oh, no. Yo no, no comida te... no en casa. comida casa. hecho? Sí. sí Qué encanta, bueno está, está el samore, me encanta. Me a ver, pues hermana humana. compré, y lo aprovechas, pero que de Oye, la me así, un poquito Además lo hago el con el pan duro, con el pan duro con el pan con el pan con no. Pero la verdad es que yo la me, encanta. me encanta lo que han hecho los chicos. No chateas, no chateas. No señor como porque Paco le ha dicho que estaba muy bueno y que a en entrevistar a la persona que lo ha hecho. Y cómo lo ha hecho. Y cómo no me ha lo no explicaba. Se quedaba así que Me a bueno ver. me, me encanta. Está muy bueno. Está en su punto porque tiene la y ahí, la persona, Pero no pica mucho eso. No, no, no, a mí se me queda el gusto. De esa esa, esa persona. Qué bueno que me llamo allá. Bueno, bueno. Qué segura. Paco, no venden más sangría. Ya no se olvidé decir sangría. ¿Te recargo? Vamos. Pero eso, solo caldo. Solo sí, caldo. Falta gente. Ya está llegando tienda. No, Vai una pega? Es que no, no me acordaba. No, me, pero no me dice: mañana me llama una señora que precisamente me ha dicho: Es que quiero cambiar una que tengo una radio, de cita, Digo, pero te este atención es primaria, no dice sí. Yo, vale, la cambio de de la cita, entonces, pues se ve que la que viene de 13 años es nueva. Y dice: Es de San Pedro, la señora. Y dice: Es lo que he dicho, porque me ha dicho que no, que, no tiene, que no sabe, que no puede. ¿Dónde? No Reprogramar, que no sabe. No, no, puede, no puede, no No sabe. mi hermana ya ¿Qué? ¿la ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tenía ahí con ¿Qué bueno, pues ¿Qué ¿Habrá algún secreto? Sí. Sí. No, abrime más, vaso. Ah, pensaba. Sí. Pensaba que No es no. posible ¿No? no. <risas> hacer así. Ya sé. le va a Si es que ya lo sabemos todo. Ya lo sabemos todo. Sí, que lo no sabemos. a ¿Habrá que invitar? Yo, mira, estar aquí vale. Pero entrevistar no... Mira, estar aquí, mira. Pues, Se va viendo los caminos. ¿A Ahí si tú quieres, adelante. Que si tú quieres, adelante. Si quieres entrevistar a alguien, muchas gracias. No mira, tengo una confidencia, una confidencia amable, y de que digo, bueno, pues no, sí, no, no, no, no te preocupes, si a de que es a de septiembre, pues te Dice, no, no, esto no se puede hacer. digo, bueno, si no lo podemos hacer, no pasa nada. lo hay huecos así. Que cuando la señora me ha preguntado yo lo único que tenía es que no hubiese vuelto y me ha dicho no es que no puedo ahora la semana que viene como no a principio de la izquierda le digo pues no te molestes no pasa como había un lado contigo pues la llama le dije me llama por su casa le mandé la fotocopia por la llama a la mano y esta claro Creo que no sé si es ha notado cierta ironía. Déjelo usted. Ay, Déjelo, gracias. Déjelo, gracias, anger, chiles, sí, bueno, sí, para el día siguiente, la misma Vale, por gracias. No sé, así lo comas, si con un poco de huecos porque en general ha sido que va, la pero no es que no está el primero de Yo lo la de a de, de septiembre. pero es posible yo de septiembre. Yo no de la, en la de primaria. Se la tarde de primaria. tres que a la noche y media una que ahora sube que está en cocina. Me dice, tengo una cita esta tarde, de primaria, una radiografía, pero es que esta tarde me tengo que ir, salgo a tres y voy otra vez a las cuatro y media, dice, ¿hay alguna posibilidad de hacerlo aquí? Y le digo a la enfermedad, a la colonia técnico, que es como Antonia de. Oye, pasa esto, vete. Tengo que ir a la historia para mí hacer una. Por es que... no, eso te, pues te decía que problemas no ibas a tener porque incluso ya tú vas por mañana y yo ¿tú te digo comenta. Ya me lo comentaste. Por eso como tú me comentaste que vaya... No pero no suele no? dar problema. Eh? A ver, tú la noche anterior me comentas Ningún problema. Un problema? yo hablo con ella, me está el no pasa nada. ¿Sabes cómo que...? Que tengo la solución por otra vez? Exacto. Ah, bueno siguiente a la llamada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. gracia muchísima gracia, sí, sí, gracia. Sí. que algunas veces que la gente es negativa ya de, sin de comprobarlo de entrada, ya te dice es, que no, es que no yo siempre advierto porque sí que verdad que no siempre mi mi teléfono está disponible para que tú me llames que puedo hacer yo tengo muchas llamadas también. ya pero me bastante duda cuando la frase empieza por no claro, yo le digo yo puedo cambiar lo que pasa es que esto se va dando atención primaria Debería tener atención primaria y que se lo cambien. Pero, pero voy a intentarlo, yo no tengo problema. Yo no voy a intentarlo. Porque hay veces que también yo lo tengo bloqueado. Yo te lo pregunté, porque no sabía dónde se te va a llegar. Tenía un bloqueado en el Pero yo sí, no sé varía esto, pero quiero, eso, pero... Es que una pita de todo lo que sea de rayo depende de nuestro servicio. Es decir que tamo, no, es, que te, no es que voy a ir a la quinta blanca, es que me voy a ir. No, no, no, no puedo todos, todos los tonos de rayo de, de terreno. Así que hay... Aquí también hay una técnica en rollo, sí, sí, pero está muy buena. Sí, la a bajar. No, no, es que la presidenta de la cría. esa cría. Sí, bueno, esa cría. ¿Qué ha dicho no se viene aquí, dice. Pues esa cría, dice. No Veo allí. ¿eh? No sé, mucho rollo. Las técnicas han tenido problemas. Y con la experiencia que tiene ella, es que me quiten los baulas. una casa. una casa allí otra ¿Qué Una de tiene la casa de Mola pero creo que en sí, pero que el, el servicio tiene que ser muy tranquilo no aquí que tiene bien, que hay un movimiento que la leche aquí, tenés, aquí hay muchos muchos mucho yo Estoy ya muchos años hombre, son 22 años ¿no? no es mucho inicio no va. ¿eh? la abuela, ¿no? <risa> entonces ¿cómo lo se la jefa la veterinaria es verdad, no es, verdad, no es, sí, es un grado? verdad eh. Rayos, hoy, mañana cuando llego, mi jefe se iba hoy de vacaciones, el jefe de rayo, me dio la sorpresa que llegó de aquí a aquí, estaba diciendo, no puedo ir tranquilo. Y yo, tío, yo soy sido todo así y me dice, hola, es un normal que. Esta mañana me dice, que me voy. Adiós. pero cuando tienes confianza con alguien que ya lo lleva el tema es, es se siente incómodo también esta mañana te pega a caña le he dicho no esto tengo que solucionarlo pero tú no te vas a ir así tan feliz todo lo que tengo tengo que hacer todo lo que tengo tengo que solucionarlo Me he dicho venga vale vale vale tú te y si siempre me pones entre la espada y la pared pero es que, si no, no te dejo Sí, organizarse como, como compañero. ¡Párate! ¿Quieres sangría? Esa risa de Andrés. Esa risa de Andrés vamos vamos Agua. Agua. Está, está. te Agua. Agua. Agua. te Agua. Pero Ya la Mira,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 me Ya, todo a con el Uber, mira.